La canción cuenta con las siguientes notas. Además hicimos dos versiones, una normal y una lenta para poder practicarla. No te olvides de suscribirte. Gracias.